En este vídeo vamos a comentar un ejemplo de uso del principio del Tercio Excluso. Más concretamente lo que vamos a hacer es demostrar una de las leyes de De Morgan e indicar en los puntos en los que usamos el principio del Tercio Excluso. Y lo haremos de dos maneras. De manera eh, aplicativa de manera declarativa y a partir de la declarativa también funcional y, como siempre, bueno, pues la fórmula forma automática. Bien, pues empezamos por el principio. Importamos la librería de táctica, declaramos p y q como variables sobre proposiciones y lo que tenemos que demostrar es que la negación de p y q es equivalente a la disyunción de no P y no Q. Como la fórmula, como la conclusión es un bicondicional, pues vamos a dividirlo con la táctica de división y tendremos que demostrar cada una de las implicaciones. Aplicamos la táctica de dividir y ya nos aparecen dos objetivos. Primera implicación, segunda implicación de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Bueno, pues vamos a en nuestra llave, vamos a centrarnos en la primera. Y la primera demostración, además, la vamos a hacer muy a bajo nivel sin usar los atajos de sintaxis que nos van a permitir en versiones posteriores y simplificando la prueba. Bien, aquí lo que tenemos es que demostrar es una implicación. Bien, pues vamos a usar la táctica de introducción y a la hipótesis a la parte izquierda le vamos a llamar h y lo que nos quedará por demostrar la parte derecha ya tenemos la hipótesis y la derecha aquí es donde vamos en este momento en el siguiente paso es cuando vamos a aplicar el principio del tercio incluso pero lo vamos a hacer con la táctica por caso la táctica por caso cuando le damos una variable Ponemos aquí, eh, nos va, le damos una variable, la variable P, y nos va a generar dos casos, uno suponiendo P y el otro suponiendo no P. Además, por darle un nombre a la hipótesis, le hemos puesto HP. mira que cuando lo aplique, bueno, pues el primer caso suponiendo P, segundo caso suponiendo no P. Ese es el principio de tercio excluso. O tengo P o no tengo, o tengo no P. Bien, como tenemos que demostrar de nuevo dos objetivos, pues vamos a centrarnos en el primero. Estamos suponiendo P, la negación. Bueno, ¿cómo lo puedo demostrar? Pues si tengo no P, no P y Q y tengo P, pues está claro, tendré que tener la fuerza no Bien, pues vamos a decir que vamos a demostrar la conclusión, pero demostrando la parte derecha. Es decir, que en lugar de la disyunción cuando le diga la parte derecha, pues el objetivo será no. Y una negación, no Q es lo mismo que Q implica falso. Por tanto, como es una implicación, vamos a suponer Q y le voy a llamar HQ y habrá que demostrar falso. Bien, ¿cómo demuestro falso? Bien, la hipótesis H es una negación, por tanto, esto es lo mismo que decir P y Q implica falso. Luego, si aplico H, para tener falso lo que tendré que demostrar es P y Q. Aplico H y ahora lo que hay que demostrar es P y Q. Bueno, como es una conjunción, otra vez la táctica le divide y me generará dos objetivos. En uno habrá que demostrar P y en otro habrá que demostrar Q. Primero objetivo, segundo objetivo. En el primero, Entramos aquí, demostrar P, la conclusión es P, pero eso es exactamente la hipótesis HP. Así que el primero ya lo tenemos demostrado. Y el segundo, la conclusión es Q, pero Q coincide con la hipótesis HQ. Ya lo tenemos demostrado y ya el primero está demostrado. Ahora, hay que demostrar el segundo. El segundo es cuando suponemos no P. Hombre, este es más corto. Pues suponiendo no P, tengo la parte izquierda. Luego, lo que digo es que voy a, a demostrar la parte izquierda, dice, ¿vale? Es no P lo que hay que demostrar, pero no P es precisa exactamente la hipótesis HP. Bien, con todo esto, la primera ya está demostrada. Tenemos que demostrar ahora la implicación en sentido contrario. Bien, también lo voy a hacer... Eh, sin usar atajos sintácticos. Veamos, esto es una implicación y aquí implícitamente es otra implicación porque el no P y Q es, P y Q implica falso. Luego voy a introducir dos hipótesis, una H para no P o no Q y otra H' para P y Q. Ya tengo y la conclusión es falso. Como H' es una conjunción, lo puedo dividir con la táctica de caso en dos. H' pues me va a dar P y otro Q. Y a cada una le voy a poner un nombre, HP y HQ. observa que H' va a desaparecer y en su lugar van a aparecer HP y HQ. Bueno, por otro lado... Eh, h es una disyunción también puedo aplicar los casos y los casos serán h no p y h no q pero como es una disyunción no es que vaya a añadir dos hipótesis va a añadir dos casos en el primero con la hipótesis no p y el segundo con la hipótesis no q bueno, ¿Veis? Primer caso y segundo caso Bueno, pues vamos a ver en el primer caso tengo que demostrar falso, pero como tengo no p, que es lo mismo que p implica falso, y tengo p, bueno, pues exactamente aplicando h no p a HP, ese ya está demostrado. Y el segundo, lo mismo, tengo que demostrar falso, pero no q es, q implica falso. Y como tengo q, pues ya aplicándolo, ya lo tendría. Bien, esta es la primera demostración y ahora vamos a ver... ¿Cómo la podemos simplificar? Bueno, vamos a ver. Mirad. ¿Cómo la pongo para que se vea bien? Bien, primera simplificación. Vamos a ver. La primera simplificación, aquí llegamos a este momento y tenía que demostrar una conjunción. Bueno, y eso lo que hice fue dividirlo, demostrar el primero y demostrar el segundo. Voy a intentar... Simplificar este bloque. Este bloque de dividir primero eh, con HP y después con HQ, eso lo puedo hacer de golpe. ¿Por qué? Porque eso es exactamente... Eh, <coughs> eh, ¿Dónde lo tengo? Aquí. Y además después aplicarle H. No, el bloque que voy a simplificar es todo esto. ¿Vale? Esas cuatro líneas las voy a dejar en una línea. ¿Cómo? Pues eso es exactamente aplicar H. ¿A quién? A la conjunción aplicar H, porque H era no P y Q. ¿A quién? A la conjunción de P y Q. HP es una prueba de P, HQ es una prueba de Q. Y con el constructor anónimo, con los paréntesis con ángulo, pues ya tengo aquí la conjunción. Así que esos cuatro lo hemos dejado en uno. Y ahora vamos a simplificar. Bueno, el otro que digo, a veces no había, no había nada que simplificar. En, en el segundo hemos introducido primero H, después descompuesto compuesto H, después de compuesto H, todo esto, de introducir y descomponer, en lugar de usar la táctica de introducción, podemos utilizar la táctica de introducción recursiva. Mirad, aquí, la primera hipótesis es una disyunción, luego uso el patrón de la barra vertical. Al primero le voy a llamar H no -nope, P, al no Q le voy a llamar H no -nope. Q. Después viene P y Q. P y Q es una conjunción de P. Bueno, pues al P le voy a llamar HP y al QHQ. Y aquí otra vez uso el constructor universal. Mirad que esto de golpe, estas tres líneas de la primera demostración, después de estas tres líneas, pues tenía los dos objetivos. Bueno, pues esto lo podemos hacer de golpe con la introducción recursiva. ¿Veis? Aquí tengo H no P y aquí tengo H no Q. Aquí tengo HP y HQ y aquí tengo HP y HQ. Veis que lo he hecho todo de golpe. Y después ya lo que queda es exactamente como en la demostración anterior. Bien, pues después de estas dos demostraciones vamos a hacer una tercera demostración que la vamos a hacer la tercera demostración declarativa. Bien, empezamos. La declarativa es que no voy a empezar con begin -end, sino que voy a hacerlo de manera, con los lemas. El lema que voy a utilizar es el lema de introducción del bicondicional. Bien, aquí tengo el lema para demostrar el bicondicional, que a es equivalente a B, pues tengo que demostrar una implicación y otra. Bueno, aquí tengo la primera demostración. La primera implicación supongo aquí, qué es lo que tengo que hacer. Pues lo que tengo que hacer es suponer no P y Q, ahí eso le estoy H, y tengo que demostrar no P o no Q. ¿Cómo voy a demostrar? Aquí es donde interviene el principio del tercio excluso. Digo, voy a usar el principio de e M, que es el principio del tercio excluso aplicado a P. ¿Esto qué es? ¿P o no P? Como P o no P es una disyunción, voy a hacer eliminación Eliminación de la disyunción. Y entonces me quedará dos casos. En el primer caso, suponiendo P. Y en ese hay que demostrar no P o Q. Segundo caso. El segundo caso será suponiendo no P. ¿De acuerdo? Bueno, pues si supongo P, tengo que llegar a no P o Q. Bien, ¿cómo voy a llegar a no P o Q? que eh, aunque se escriba de forma lineal, se piensa para adelante y para atrás. Bueno, pues para hacerlo, si demuestro no q, por introducción de lo por la derecha ya está, con lo que al fin de cuentas se reduce a demostrar no q. Bueno, pues vamos a ver aquí digo, voy a demostrar no q ¿Cómo se demuestra no q? Como es una implicación es eh, suponer ¿Cómo se va a demostrar? Pues lo que hay que hacer es suponer Q y llegar a falso y demostrar falso pero una vez que tengo Q como también tengo P pues tendría por la introducción de la conjunción por la regla de la introducción de la conjunción pues tendría P y Q que era lo que estaba buscando bueno, pues ya con eso tendría demostrado el primer caso el segundo suponiéndonos P hay que demostrar no P o Q. Bueno, pero eso es por la introducción en la izquierda de la disyunción usando no P. Y con eso pues ya terminamos la primera implicación. Vamos a la segunda. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Suponiendo no P o no Q. a Eso es lo que llamamos H. ¿Y qué es lo que quiero demostrar? Lo que quiero demostrar es no P y Q. Como es una negación, ¿qué hacemos? Bueno, ¿cómo se va a demostrar? Supongo que se tiene P y Q y lo que tengo que demostrar es falso. ¿Y cómo se demuestra el falso? Pues este falso lo vamos a demostrar por eliminación de la disyunción que hay en H. Entonces me va a quedar creado casos. uno no P y otro no Q. En el primero, suponiendo no P, ¿cómo demuestro falso? De no P, ¿cómo demuestro falso? Hombre, tengo no P. Entonces, si a no p se lo aplico a p, pero p ¿quién es? p es simplemente eliminar la parte izquierda de la conjunción HP. -Q. Bueno, y el segundo caso es análogo, en lugar de la parte izquierda, pues la parte derecha. Ya tenemos la demostración declarativa. La he hecho muy detallada y es muy larga. Bueno, pues ahora vamos a ver... ¿Cómo la podemos ir simplificando? Y la simplificación, bueno, pues la iremos haciendo de abajo arriba, pero en los dos casos. Aquí tengo, se supone H no Q y se demuestra, bueno, esto es lambda H no Q, esto, porque el demostrar y el desde bueno, y el asume, todo esto es azúcar sintáctico. Y aquí lo mismo, esto es lambda H no P, OR, y todo lo demás se puede quitar. Así que tendría... A ver, ¿dónde está la cuarta demostración? A ver, vamos a ver. Vamos a ver que... Me parece que mejor la pongo la 2 Control X. 3. Pongo como la teníamos. Bueno, aquí. Esta es la tercera. Vamos a ver si cabe entero y aquí voy a poner la cuarta para destacar lo que estoy haciendo. Mirad, ¿qué es lo que estoy simplificando? Él supone ta, ta, ta Eso como lo he escrito. Eso es simplemente lambda y se quita el se demuestra y el front. Bueno, y aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Esta es más drástica, esta simplificación. Mirad, aquí sería lambda HNP. OR IN L HNP pero bueno, eso es simplemente OR IN L veis que estas tres líneas se reduce simplemente a esta palabra bueno, ya tenemos nuestra cuarta demostración bueno, voy a seguir haciendo lo mismo ya tengo la cuarta y vamos a ver ahora cómo se simplifica esa demostración la escritura de esa demostración para obtener la quinta Vamos a ver, voy a poner las dos a la misma altura, no, la misma altura, pero por aquí, aquí la quinta y aquí la cuarta, bueno, más o menos está igual. mira aquí ahora que tenía? Pues tengo un demuestra y from, esto lo puedo quitar, me quedaría hnp, ángeles y el asume lo puedo quitar luego. Estas tres líneas las puedo simplificar en esta línea. Voy. Y en el otro lado, ¿aquí que tenía? Pues aquí tenía, se demuestra no P o Q a partir de... Bueno, bastaría el... que es lo que se demuestra? Mm, lo puedo quitar, basta dejar la justificación. Bien, ya tengo la quinta demostración... Vamos a ver la sexta. Vamos a ver la sexta demostración. Bueno, mirad, aquí, que tengo? Otra vez, se supone y se demuestra a partir de, esto es lambda HPQ. ¿Y, ¿qué, y cuál es la justificación? La eliminación de oro es esto de aquí. Luego, esta parte, ya la hemos, toda esta parte de aquí, la hemos simplificado en este lado. Bueno, y en el otro sitio. Vamos a ver, aquí la simplificación en el primer lado es distinta porque el H no Q, el H no Q, <coughs> perdón, el H, no Q lo tenía aquí en realidad el H no Q ¿de dónde? ¿cómo lo he demostrado? pues el H no Q es H aplicado a HPQ pero HPQ ¿quién era? la introducción de la conjunción con HP HQ. luego todo esto de aquí todo esto de aquí es eh, eh, sí. simplemente eh, ¿Dónde están? No, no, no, no es todo esto. El HPQ de aquí es simplemente la introducción de HP y HQ. Lo único que se hace aquí. El HPQ es esto. Bueno, poquito y ya he quitado el HPQ. Seguimos. Vamos a ver la siguiente. Ya voy por la sexta. Vamos a ver de la sexta a la séptima qué simplificaciones. Hemos hecho, veis que cada vez la demostración va quedando más corta, hasta que quite todo lo demuestra, from, asume y deje puramente, una demostración puramente funcional. Bueno, aquí tengo, se supone y se demuestra, se supone H y se demuestra. Bueno, pues entonces lo único que tengo que dejar es H y lo que uso. Bueno, pues entonces solo sería lambda H, en lugar de se supone, y qué es lo que se tiene. Sería lambda hq, bueno, lambda, lambda, los dos lambdas se pueden dejar en uno y ya toda esta parte de aquí es esta, es esta lambda expresión de dos líneas. Y en el otro lado, ahora sí, voy a hacer la simplificación que antes empecé a comentar. Aquí, ¿qué tengo? Aquí lo que tengo es... Mm, eh, Or, in, r, aquí, de h, no, q. Pero h, no, q, ¿quién es? h, no, q lo tengo aquí, es lambda HQ, esto. Luego, en lugar de h, de h, no, q y todo este bloque, ¿qué es lo que me va a quedar? Or, in, r, y esta justificación, que es esto de aquí. Bueno, ya tenemos la séptima. Vamos a seguir simplificando. De la séptima a la octava. Veamos. Este ya lo tenía simplificado. Ahí ya no he hecho ninguna nueva simplificación. Y en este lo que tenía. Aquí se supone. Vamos a ver que. Bueno, ya está, que no lo veía. Aquí tenía, se supone, se supone P, bueno, pues se supone P es simplemente lambda P. Bien, vamos a ver, ya tengo la octava y vamos a comparar la octava con la novena. Bien, el segundo está igual y en el primero es... Se supone, se demuestra, luego esto es lambda h con la demostración. Y mira que en la novena, la novena ya la tengo, en la novena de Beethoven, la novena de demostración ya la tenemos puramente funcional. Aquí ya no hay nada de se supone, se demuestra a partir de, sino simplemente lambda y aplicaciones de lema. Lo que pasa es que esta demostración, voy a hacerla, también la podemos seguir simplificando, introduciendo nueva notación. A ver, aquí tengo la novena y, bueno, esto lo voy a poner de esta forma, porque ya sí si cabe, la novena y la décima. Vamos a ver, en lugar del intro, que voy a usar el constructor anónimo, los paréntesis con ángulos, pero bueno este es el primero y este es el segundo esto está igual y aquí también he introducido algo de notación porque en lugar de introducción de la conjunción con hp y hq que puedo escribir también con el constructor anónimo con el paréntesis con el ángulo me quedaría esto y también más simplificaciones en lugar de escribir la parte izquierda de la conjunción HPQ, puedo escribir simplemente HPQ1. Y en lugar de la parte derecha de HPQ, puedo escribir HPQ2. Veis que esta demostración, la décima, es mucho más corta que la tercera, que era la declarativa. Y también es puramente funcional. Bueno, otra forma de buscar la demostración es buscar en la librería. Le digo que busque en la librería y encuentra una regla que se llama no conjunción distribu distribuye, bueno, pues, la propiedad distributiva de la negación sobre la disyunción. Podríamos leerla de esa forma. Bueno, pues, si aplico esa regla, pues ya lo tengo, porque la regla, al fin de cuentas, lo que me está diciendo es que la negación de A y B es equivalente a a la negación de a o la negación de b. Le podemos echar un vistazo a la demostración con escape punto. Bueno, está aquí y aquí tenéis la demostración que es muy parecida a la que a la última que hemos escrito, pero usa el if en lugar de los casos. Bueno, y lo último es buscar la demostración decir bueno dame alguna indicación de demostración automática y nos dice, pues, se puede intentar demostrar con la táctica Fini. pruebo la táctica Fini y también completa la demostración y ya, aunque bueno, la demostración está completa lo vemos aquí en, en el ángulo inferior derecho, que está bien y con eso ya hemos visto todas las demostraciones Recordad que lo esencial que era. Bueno, lo esencial era, estaba en el uso de los casos, aquí, la táctica por caso, que me va a dividir, o el otro, cuando lo estoy haciendo en.. Cuando lo estoy haciendo en declarativa, pues hay un lema que es el lema EM del texto fluido y lo de clásica porque es un lema de la lógica clásica. Bien, y eso es todo por ahora.